¿Qué tal? A todos nuestros seguidores en nuestro programa de Atuco, tu, de todo un poco que se emite por YouTube también, en mi canal Pavo Roca Comunicando igualmente en Facebook, a través de otras páginas y bueno eh, otros medios que podemos hacer llegar esta información tan importante, vamos a tratar la segunda parte de lo que fue mi experiencia, la estadía como paciente en la clínica de azotrauma y en Bogotá, la clínica nueva, nueva El Lago, en Chapinero, Bogotá. La primera parte donde yo les conté básicamente cómo fueron los hechos de lo que ocurrió. ...durante casi dos meses... ...en mi tratamiento... ...y alguna recuperación que vamos... Eh, ...haciendo... ...a la fecha de hoy... ...hoy estamos... ...ya a... ...febrero... ...23... Eh, ...quiero dejarles... ...a todos ustedes... ...con este programa... ...las inquietudes... A través de este concepto que yo tengo personalmente puede que algunos estén de acuerdo otros no todo es válido en este mundo donde vivimos estamos en un país de libre expresión pues lógicamente bajo el respeto que se merece cada uno y la opinión es puede ser de una u otra índola pero son válidas como le digo unos de pronto están de acuerdo otros no lo importante es dejar aquí en este programa a través de mi experiencia esas inquietudes para que cuando si alguna vez alguna persona en su familia, en su entorno, eh, vivan estas experiencias como paciente en las clínicas que nunca han estado allá, pues tengan algo de poder orientar, de conocer y poder ayudar porque muchas veces uno llega a una clínica como paciente y queda uno como desorientado, no sabe qué hacer, cómo hacer, cómo actuar y estas experiencias que comento aquí a través de este canal pues es para eso, para ayudarles a tener digamos como, como más herramientas más argumentos, más elementos para que ustedes puedan tomar una decisión en un momento determinado y pues es lo que vive uno eh, a diario, en el día a día en todos los aspectos de la vida, llámese en la empresa, llámese en la universidad, llámese en, en el hogar, en la comunidad, donde esté. Y aquí lo que voy a tratar es, es mi aspecto sobre la experiencia de detalles que viví al interior de la clínica como paciente y continuamos con ese tema de la falta de humanización en las clínicas y hospitales porque... De eso se trata prácticamente el tema. Y esos detalles que les voy a contar son detalles de pronto para muchos insignificantes, para otros son valiosos. Yo creo que si llega mi mensaje, porque así como estoy en este estado, pues después de casi cuatro meses que estoy aquí en recuperación todavía en alguna parte de mi hogar, ya mi pie eh, pues, está un poquito fuerte, ya soldó... Eh, esa fractura en el calcáneo y el brazo ya tengo movilidad estoy a la espera de, de unas terapias que después de un mes de haberla solicitado no me han llegado pero sigo yo aquí haciendo mi ejercicio en la casa para ir avanzando entonces la idea es de que este mensaje este concepto, estas opiniones que yo veo acá que las viví pues le puedan llegar a personal médico a los administradores de las clínicas a los auxiliares, a las instituciones de, de salud, a ver cómo nosotros contribuimos con granito de arena para que podamos que en las clínicas haya más humanización. Inclusive esta mañana leía un artículo donde la secretaria de salud de Ibagué hablaba eh, en reunión con administradores directivos de las IPS hablando sobre este tema de la humanización que tanto hace falta yo lo decía en el programa anterior cuando nosotros necesitamos en las clínicas hospitales durante la estadía necesitamos de afecto, de cariño de amor, no es el amor ese que nos da la mamá o nuestra esposa, sino ese es el amor de caluroso de fraternidad desde la entrada de la clínica con el vigilante, portero el saludo desde la atención que prestan los auxiliares, los médicos, el trato de cada uno de ellos es valiosísimo, muy importante que a uno lo llamen por el nombre, que al menos rompan con el pastel el hielo, que no sea como robo con máquinas, que eso es lo que pude observar en gran parte de algunos auxiliares. Bueno, y eso es respetable porque entendemos que ellos tienen sus problemas en sus hogares y de pronto lo llegan a allá porque yo lo escuché a través de de un auxiliar y le pregunté y tuve que prácticamente eh, pues sacarle a ella las palabras para que me dijera qué pasaba y uno ve que claro como todos nosotros tenemos problemas y lo llevamos al trabajo y eso no nos deja actuar no nos deja hacer nuestra labor muchas veces bien entonces de eso les voy a contar enseguida porque vuelvo y reitero esta segunda parte es un llamado a nuestra sociedad, a esa sociedad que, que está eh, pues en este sistema de salud, en todas partes donde tanto necesita nuestro país de mejor calidad en la salud, eso es lo que estamos aclamando en este país, que haya mejor calidad de salud en la atención, en los medicamentos, en los tratamientos, en las cirugías, en todo. Yo creo que nosotros, la mayoría del pueblo colombiano, podemos eh, ir avanzando para eh, hacer estas pequeñas protestas que se hacen desde estos detalles pequeños para mejorar el servicio, la calidad en las clínicas. Si nosotros no lo decimos, no lo ventilamos, pues no hay seguramente eh, soluciones. Y lo que planteamos aquí a través de estos pequeños detalles es que nos brinden soluciones. Yo las aporté en la clínica mientras estuve allá y eso también lo voy a dar aquí en consideración porque no es que me haya quedado de silencio, no, yo tuve que hacer inclusive eh, junto con mi familia unas respectivas eh, llamados con derecho a petición para que lo atiendan a uno oportunamente. Uno no llega allá y se merece lo mejor de todo el trato, el afecto, el cariño el calor humano por parte del personal médico y administrativo. Yo sé que muchos de ellos, profesionales y técnicos y auxiliares, están haciendo bien la labor, pero algunos cuantos dejan mal, parado algunas clínicas y hospitales y yo me quedo con lo bueno y lo poco de esos detalles lo puedo dar aquí para mejorar para mejorar yo sé que no es no es gran cosa pero sí podemos intentar y es el llamado que le hago a los auxiliares intentar hacerlo no llevar los problemas a las clínicas cuando tengamos problemas en el hogar porque el paciente en la clínica necesita de ese afecto, de ese cariño, de ese amor, y muchas veces ese paciente cuando tiene esa conversación, ese diálogo, irrumpe con él, tiene ese intercambio de, de, de conceptos, de opiniones, muchas veces termina siendo un día agradable, y ese es el llamado que yo hago, yo hago a esas auxiliares que por favor seamos más humanos a los médicos al hacer nuestra actividad, nuestro trabajo, porque nosotros somos humanos, somos sensibles, necesitamos todo lo mejor en el momento de nuestra estadía. Que nos llevemos lo mejor en, durante la estadía de la clínica. Eso hace me, menos traumático, menos doloroso, cuando a uno lo sonríe, cuando a uno lo atienden bien, lo consienten, en fin. Y eso debe ser para todos, todas las clínicas, tanto privadas como públicas, eh, hay que hacer el trabajo como muchos lo han hecho, lo han hecho con pasión, con mucha vocación, con mucho espíritu y a ellos hago el reconocimiento a esas personas que están haciendo bien el trabajo. Yo sé que, que muchos que van a ver este video mmm, les va a llegar y a ellos le hago el reconocimiento. Y a los que no lo están haciendo bien, pues que revisen, que traten de, de hacerlo mejor en la clínica como si fuera un segundo hogar, que se pongan eh, los, los zapatos de los demás y que sientan el dolor, que sientan las necesidades como la hemos sentido nosotros. Entonces, este tema que voy a tratar en el día de hoy, pues no va a ser tan largo porque son detalles. Yo quiero que, si la persona no ha visto el primer, eh, la primera parte, voy a colocar el link para que ustedes lo miren, porque es la secuencia de, de lo que de lo que me sucedió desde el día que tuve ese accidente donde me fracturé el calcáneo del pie del derecho y la fractura del brazo derecho, el húmero, entonces pues tuve que vivir en las situaciones difíciles y afortunadamente conté con el apoyo de mi familia, reitero, de mi esposa, de mis hijos y de todas las... Eh, alientos que me hicieron llegar por WhatsApp, por celular, con sus buenas palabras, buenos mensajes, pues me dieron esas ganas de seguir luchando para poder salir rápido a la clínica, para poder salir rápido. Las bendiciones, las oraciones que usted han hecho eh, le llegan a uno y eso lo motiva a uno a seguir adelante. Yo creo que ya en el transcurso de un mes ya estamos en la calle nuevamente haciendo otra vez mi trabajo que, que he venido haciendo desde muchos años con con mi empresa PYME de los filtros de agua y con lo que tiene que ver con comunicación social hace 10 años eh, transmitiendo, llevándole el micrófono a estas cámaras en mis tiempos adicionales con mi compañero Henry que gracias a él vuelvo y retero me ha dado ese espacio de venir acá a visitarme y para poder yo estar motivado estar con ese espíritu que no me haya de caer porque es que eso es importante ¿no? la clínica Así lo acompaña un familiar. Uno está pensando a diario eh, la situación en que la vida le cambia. La vida le cambia totalmente cuando usted piensa y dice uy, ¿qué, ¿A qué hora me pasó este accidente? ¿A qué hora me pasó para yo quedar así imposibilitado para caminar, para mover el brazo? Y muchos, como le han pasado a, a los que han ingresado a la clínica por X o Y, situación o problemas que han tenido de accidentes, entonces, eh, eso a uno lo, lo preocupa, lo preocupa y eso a uno también lo, lo acaba de enfermar. Muchas veces esos pacientes se ven derrotados, eh, no se logran recuperar. Muchos de ellos eh, pueden tener la, la salvación, la ayuda divina, pero si ellos no, no se colocan o no ponen de su parte o no ponemos de nuestra parte nuestro granito de arena para estar eh, motivado y ayudando pues eso no, no se puede superar entonces vamos a empezar los detallitos porque yo quiero comenzar con la parte de azotrauma allí hubo de detalles importantes yo le mencioné algunos muy importantes que fue el caso de, de la atención en la cirugía mmm, donde no tuve las mantas ya lo comenté pero hay detalles sobre todo que tienen que ver con la tranquilidad el respeto hacia los pacientes. Yo sé que este llamado que estoy haciendo aquí eh, va dirigido más que todo a los auxiliares y de pronto médicos de piso, pero también nosotros somos responsables como pacientes de dar de aquí para allá lo mejor. Y lo digo porque voy a iniciar este, este relato, desde que ingresé a Urgencia de Trauma, pues me tocó vivir una experiencia desagradable, eh, después de que yo me desmayé dos veces por el dolor, por la dipirona que me aplicaron muy fuerte, tuvieron que trasladarme a una habitación donde se atiende a varios pacientes, porque había muchos allí, y me tocó compartir en ese momento de media hora, creo yo, con otro paciente que trajeron en el momento, que había tenido un accidente en moto y, y venía una persona ya adulta, la pusieron en la camilla yo estaba en otra camilla y el señor gritaba con mucho dolor que por favor le dieran, le dieran algo para el dolor. Allí habían dos auxiliares, entre ellas una enfermera y una persona mmm, que lo trató muy bien, lo atendió muy bien al señor. Y le dijo a la, a la auxiliar que, que por favor lo atendiera, que primero había que evaluar eso con el médico, que diera un momento de espera. El Señor seguía insistiendo a gritos que le aplicaran la gestión para el dolor. Y pues ellos también estaban pendientes, pero el Señor ya se vivía muy, muy intenso, gritando allí. Y pues yo sé que un dolor de esos es muy muy muy insoportable, porque yo lo viví, pero a veces no tenemos que ser tan demasiado eh, gritones. Claro. Uno puede, digamos, que clamar el dolor, pero no, no a los gritos, ni mucho menos a las patanerías como hizo ese paciente a los dos auxiliares que estaban atendiéndolo, porque en el momento que ellos le debían a brindar la atención para colocar la inyección, el señor fue muy respetuoso, porque el, el enfermero le dijo que, por favor, eh, para poder aplicar la inyección, que... que Dejar un momentico el celular, en ese momento estaba haciendo una llamada Y pues el señor groseramente le dijo que, que, que primero la llamada Que estaban preguntándole poder ir para decirle dónde estaba Había podido decirle, en el caso mío, había podido decirle a la familia Espéreme que me van a colocar en inyección porque necesitan ellos, necesitan hacer su trabajo Ya lo llamo, o espéreme ahí la llamada, ¿no? El señor le dio prioridad a la llamada, para él era más importante la llamada Que la inyección para el dolor después de que le estaba pidiendo una inyección para el dolor entonces de una manera grotesca le contestó al enfermero, el enfermero esperó dos veces pero en vista de que no colgaba el celular el señor tuvo que retirarse y bueno ya cuando se sucupe el celular le dijo el enfermero "Me llama". Y entonces ahí sí colgó el señor ya había salido de la puerta ahí sí gritó llamó a la enfermera y tuvo que esperar por lo menos dos o tres minutos para que volvieran y le colocara inyección, entonces uno ve que hay personas dentro de la clínica, uno comprende que el dolor es muy fuerte, pero debemos respetar también al personal médico para que nos puedan atender. ¿ya? ya si vemos que la atención no es la apropiada, pues hay manera de, de hacerlo, ¿sí? de quejarnos, de hacer sus denuncias respectivas como me tocó hacerlo a mí. Entonces, esos detalles que yo transmito acá, pues para que usted hagan su propio análisis y conclusiones, porque no se trata tampoco de señalar, se trata de tampoco de juiciar al personal médico, sino que parte y parte tenemos que hacer nuestro trabajo. Es un trabajo de equipo prácticamente. El paciente que llega allá necesita la mejor atención, que sean humanos, pero también el personal médico también necesita ese respeto, también son humanos y necesitan que los traten bien. Entonces, si nosotros los tratamos bien, pues ellos nos van a tratar bien. Ese es el llamado que yo les hago a ellos. Bueno, entonces, eh, algo importante que se pierde dentro de la estadía es la tranquilidad. Esa tranquilidad es importantísimo. Yo mmm, eh, veía que allí tienen que hacer su trabajo ellos, eh, por equis circunstancia, depende a la situación, el problema que tenga uno, de la enfermedad o... O como paciente, a uno tienen que tratarlo. En el caso mío, hablo cada dos horas me tenían que tratar y pues hablo sobre todo de noche, que pierde uno la tranquilidad. Uno sabe que como paciente uno no puede estar como un hotel de cinco estrellas, sabe que lo tiene que atender. Pero yo pienso que se puede eh, a los auxiliares minimizar la situación, hacer más tranquilo, más armónica la la situación del paciente. Una de las cosas que nos molesta de pronto es que la clínica tienen luces muy altas arriba cuando la prenden y, como allí cada hora lo, lo despierta, entonces esa luz molesta en el momento de venir ellos. Hay unas luces traseras que hay en el, mueble, el módulo donde colocan eh, los elementos. Eh, hay algunos que la prenden y no prenden la de arriba. Entonces, uno tiene que expresar eso a los auxiliares que, por favor, que si algo le molesta, que que, que pues que le haga lo que él quiere. Algunos son conscientes, son humanos, como le digo, porque aquí se trata de, de humanizar, de servir. O sea, ellos son trabajadores, los médicos son trabajadores, auxiliares. Y nosotros somos, como pacientes, somos sus clientes. Entonces, como clientes tal, tenemos, merecemos el respeto y la mejor atención. Entonces, hay que darle gusto al cliente en la mayoría de las cosas. Eso... Son cosas sencillas como le digo, pero desde la entrada para ir mencionando porque cada dos horas se hacía eh, ese trabajo que debe hacerse de ellos para poder tomar, eh, hacer los signos vitales, para tomar eh, la muestra de sangre, la temperatura, eh, la tensión, ¿sí? después los medicamentos se iban y a las dos horas volvían para darle los medicamentos, eh, los Medicamentos muchas veces, algunos auxiliares que tenían tanto trabajo, no lo hacían a tiempo, uno tenía que recordarles porque eh, se deben de hacer cada ocho horas, y muchas veces pasaba las ocho horas y llegaban por ahí a las diez horas, uno tenía que recordarle al a auxiliar, mire, porque ellos iban para otro lado y no había una auxiliar de apoyo y tocaba a uno eh, con la persona que lo acompañaba y vaya, vaya, vaya y le recuerda al, al auxiliar para que pueda venir y colocarme el medicamento. Entonces los medicamentos no los colocaban a la hora que era. Entonces uno tiene que estar pendiente que le coloquen los medicamentos a la hora que fuera. Porque si le colocan el medicamento a las que son cada ocho horas la colocan a las diez horas, diez, once horas, y vuelven y lo colocan después de ocho horas, entonces quedan muy seguidos. ¿no? Entonces esas cosas son detalles que se deben de ir mejorando, que se deben de decir. Yo sé que los eh, auxiliares tienen unas órdenes, tienen de sus, sus jefes eh, esa digamos supervisión, pero muchas veces ellos se ven atareados, los auxiliares en una parte de los demoran y entonces ellos tienen que cumplir con su trabajo. Entonces, ¿qué hace falta? Que vinculen más personal, más auxiliares, para que puedan atender adecuadamente las horas que o darle la posibilidad que se atienda a esa persona que tiene que darle solamente el medicamento a tal hora como hacía yo recibí un auxiliar donde se recibía el medicamento él iba nomás con la pastica no tenía que llevar el carrito y pasar a todo sino que acordaba que a tal paciente tenía que darle a esa hora ese medicamento y lo llevaba entonces fíjense que sí se pueden hacer y es el llamado que le hacemos a los demás que hagan ese trabajo como hacía eh, ese auxiliar que lo hacía, lo mismo cuando tenía que aplicarle un, una inyección iba especialmente con la yeso y se lo aplicaban, y listo. Pero no le dejaban pasar a uno el tiempo para aplicar el medicamento a la hora que correspondía. Eh, seguimos con la noche de la tranquilidad, porque cada hora lo llamaba a las 5 horas, yo diría que, y inclusive más temprano, tenía que cumplir en sus funciones aquellas personas de, de sacar las bolsas de basura de, de la habitación, una tortura, lo puedo decir aquí porque... Son incomprensibles las personas que hacen ese trabajo. Eh, mueven dura la puerta, la golpean al cerrarla, golpean las canecas, eh, hacen a veces tertulia en los pasillos entre ellos en voz alta, mueven muy duro los carros que transportan esos esas basuras, en fin. Entonces, ese momento es traumático y yo creo que es un llamado para esas personas para que pongan en en el pellejo de los pacientes porque, claro, hagan su trabajo pero háganlo con más tranquilidad con más respeto ¿sí? que si van a hablar que sean voz baja eso es lo que nosotros o yo personalmente viví y quiero eh, transmitir acá eh, la levantada después al baño que lo llamaban a uno, bueno, a bañarse pues también es algo traumático el caso de, de, de astotrauma pues allí yo no me podía levantar porque tenía posibilitado pues, el pie y no podía desplazarme, solo tenía que pedirle a la auxiliar que por favor me enviara o me prestaran, porque en el baño no había caminador, ni una silla rueda. Entonces muchas veces me tocaba eh, levantarme ¿sí? y pedirle el favor a, a la señorita que, que me llevara. Eh, rogarle que me llevara el caminador para ir al baño y me decían que no, yo no podía ir al baño caminador ni, ni silla de ruedas, que por eso estaba ahí el, el, el, lo que se llama, bueno, me olvidé el nombre que es un elemento para uno orinar entonces ahí ese esa, esa elemento pues no podía uno usarlo porque no estaba acostumbrado para poderlo hacer muy difícil y acostumbrar a eso es algo complicado. Entonces, pues tenía que pedir el caminador para ir a, al baño. Entonces, muchas veces llegaban el caminador sin ruedas, con las ruedas dañadas. Yo tuve que ponerles el conocimiento a las personas de calidad porque eso lo manifesté yo a la doctora de piso. Le dije, doctora, eh, la verdad yo, veo, yo me veo afectado porque primero, pues, no me facilitan el caminador y no está en el baño no tengo sillas de ruedas, tengo que pedir y esperar hasta que me lleguen, hasta la hora que la desocupe en otras habitaciones las traían y muchas veces esos caminadores dañaban las ruedas Los, um, las sillas de ruedas también con problemas, no tenían mantenimiento, en fin esas situaciones son complicadas para uno el paciente porque tener que esperar, tener que le pasen a uno algo que no funciona no, no, no rueda bien y fuera de eso estará también la hora del baño estar imposibilitado por decirlo así de que no haya también ese buen trato esa buena humanización por parte de los auxiliares porque cuando uno puede moverse bien pues tiene que pedir eh, que le brinden la ayuda para poderse sentar en en, en sanitario para que le brinden a uno la ayuda de poder ponerse la ducha en fin, ellas a veces algunas eran demasiado frías, ¿sí? ponían el chorro frío y bueno, váyase, váyase, ya, ya, y todos los afanes. Entonces esas cosas a uno, lo ponen a uno muy preocupado. Afortunadamente conté con, eh, como lo, hay que reconocerle a un auxiliar que sí, era muy compresiva. Yo le decía, póngame la ducha aquí, póngamelo suave, tal, póngamelo primero en los pies para que el frío no, no lo sienta duro. Eh, muchas veces personas... Como el caso mío, que somos friolentas, nos toca poner el agua fría primero en una parte del cuerpo y luego así ir cogiendo la temperatura del cuerpo, que me ayudara a pasar el champú, que me ayudara a, a poder eh, eh, sostenerme en el momento en que me vaya a secar, para que no me vaya a caer, a, a ponerme en, el, en, el, en la silla, en fin. Todas esas situaciones muy traumáticas, eh, reconozco que una de ellas hizo bien el trabajo mientras ya venía, tenía ese buen servicio cambio con otras no, entonces ahí en el baño y otra cosa importante es que en el caso hablo de Bogotá, los baños eh, de temprano pues la gente estaba bañando y se llenaban de agua y a uno le preocupaba porque tenía que entrar al baño y eso es inundado los pisos de agua hasta afuera, tenía uno que llamar a la, a la persona encargada y se demoraba en llegar a, a hacer su trabajo entonces, un peligro, como yo le decía a ellos, allá donde entra un paciente y se de golpe, ahí tienen sus consecuencias. Había cositas y detalles que en el baño habían mmm, que uno dice, bueno, ¿y por qué una clínica tan elegante y tan bonita, nueva, que hace dos años tenía ya los sentaderos donde bañaba ya casi descolgados, los paragarraderas, los soportes del papel ya dañados? Eh, la grifería muchas veces eh, con mucha presión de agua no había ningún control de eso entonces ah, otra cosa importante era que cuando iban a descargar el baño sonaban arriba muy duro el pecho porque se sentía que cuando cada vez se descargaba son, se duro la tubería entonces eso sonaba permanentemente durante toda la noche que estaba eh, eh, durmiendo entonces eso es algo traumático, sin embargo, eh, se ha planteado aquí porque esas son cosas que uno dice, bueno, yo como una clínica eh, no tenga el personal idóneo, la parte de mantenimiento, el servicio que esté atento en eso, recibiendo, y esté todos los días pasando, escuchando inclusive a los pacientes y digan, bueno, ¿cómo se ha sentido? ¿Qué problemas han tenido? ¿Qué inconveniente? Y se le dé solución de una vez a la situación, pero yo duré ya, ya como casi... ...más de 15 días en la clínica con ese golpeteo duro ahí... ...en el techo de la tubería... ...cada vez que descargaban allá afuera en el pasillo del baño... ...se sentía el golpete duro como si estuviera simbromeando el techo... ...bueno, y en cuanto a... Mmm, ...el desayuno y las comidas a deshoras... ...muchas veces desayuno llegaba temprano... ...hay veces que llegaba la una o dos horas después... ...lo vimos el almuerzo y en la comida... Pues uno acostumbrado a comer a ciertas horas y pues llegar al momento pues le toca a uno tener esa tolerancia de soportar. Sin embargo, pues siempre se deben de conservar eh, como esas horas. Pues eso no es tan grave, ¿no? Lo grave era, como les comentaba en el primer eh, la primera experiencia, el primer video era eh, la forma como eh, llegan los alimentos que uno está acostumbrado a comer. En, ciertos alimentos y le toca que comérselos a las malas, sí. Bueno, lo de la sal y el azúcar, pues, lo de menos, pero muchas veces que no está acostumbrado a comer tantos tubérculos que tiene mucha proteína, sí, pero es muy duro para uno cuando no tiene una buena saladita para combinarlas, una buena fruta para combinarlas, entonces eso le queda en el, en el, en la boca, en el sabor algo, como si estuviera comiendo algo eh, pues, por decirlo así, de. de de algo diferente, que no está acostumbrado a hacerlo siempre. El bullicio que se hace en los pasillos, en la noche sobre todo, del de personal que está laborando, auxiliares y de pronto médicos, que se ponen a, a hablar y pues ya en silencio se escucha todo, las carcajadas, pues eso también... Eh, es eh, por decirlo así, falta respeto hacia los pacientes, porque no se respeta ese silencio, yo le digo una cosa, uno cuando va a un templo sagrado, siempre estábamos acostumbrados que, que allí eh, se conserva mucho el silencio, ¿no? que no se debe comer, que no se debe de fumar, que no se debe eh, hacer eh, diálogos, al menos en voz alta, o sea, hay unos comportamientos, hay unas normas en toda parte. En las clínicas también hay unas normas, unos comportamientos tanto para el personal que labora como para los pacientes. Entonces por eso yo traigo aquí estos detalles para que de alguna u otra forma se logre minimizar porque el, merece, el respeto se merece tanto de, de los pacientes como del personal que trabaja en la clínica. Eh, uno veía en, también los pacientes pero eso sí ya se les sale salen las manos que llegan pacientes demasiado escandalosos como me pasó a mí que llegó una, un señor que le habían dado en el ojo tenía mucho dolor y en la, al lado de la habitación pues eh, se escuchaba cómo tenía que sostenerlo al hombre porque quería levantarse, salir y, y correrse y, como, y, como, y lo logró y se salió de la de la habitación con su bolsita de la que el suero con casi en, en interiores se salió y la bata por todo el pasillo haciendo bulla. Entonces, también uno le toca soportar eso, tener tolerancia hasta poder aceptar y permitir esos escándalos de otros pacientes que vienen muy al personas de tercera edad que se lamentan y se quedan toda la noche por el dolor. Entonces, pues eso sí es difícil de, de controlar sin embargo allí en Bogotá tenían unas habitaciones que podían cerrar la puerta y, y minimizaba el problema de, de, del bullicio eh, el aseo también, muchas veces el aseo de la habitación que hacían las enfermeras porque tenían que entregar el turno, llegaban a, a también a interrumpir el sueño casi a las 5 de la mañana ¿sí? porque el turno tenían que entregar ellos a las 6 y 7 a limpiar las camillas a limpiar la mesita y algunas otras cosas, también eh, se digrumpe allí la, la tranquilidad del paciente. Eh, Ahí en toda, en toda clínica siempre hay una manera de distraer ese entretenimiento que es el, el, la televisión, es fundamental. Es fundamental que las clínicas eh, conserven este elemento de distracción, pero que tengan los elementos donde donde el televisor, televisor funcione bien ¿sí? y que tenga el control adecuado si sí, pues hay algunos que, que dejan que los controles no los dejan ahí porque los llevan es respetable pero que los tengan en el momento en que puedan pedirlo porque muchas veces uno duraba horas ahí en la clínica porque le trajeran el control, le prendieran el televisor y listo y volvían y se llevaban el control pero esas cosas yo pienso que debe de haber una persona ...fuera de los auxiliares que pueda estar contribuyendo como apoyo a los auxiliares... ...a prestarle un buen servicio eh, en el momento terminado que lo necesite el paciente... ...que necesite de pronto eh, otras cosas que en el momento mmm, no sean los, los habituales... ...sino algo que, que pueda brindarle el apoyo otro auxiliar. Entonces yo pienso que otro auxiliar que esté como de patinador mirando las habitaciones... Eh, para poder atender una cosa traumática que yo viví y si yo pienso que muchos es el aparatico que utilizan para poder canalizar que es, no recuerdo el nombre pero es el aparatico que es el monitor que le ayuda a, a dar eh, sostenimiento al goteo ese aparatico, bueno se me olvidó el nombre pero allá usted me ayudará eh, en la clínica de Bogotá eh, se les dificultó a los auxiliares. Algunos decían, no, está molestando este aparatico. Y yo le ¿y por qué no lo cambia? Y yo, no, no hay más. Pues cada rato sonaba. Pip, pip, pip, pip. Entonces ese ruidito, eh, en la mayoría de habitaciones se escuchaba. Y resulta que uno va aprendiendo que ya únicamente se necesita cuando le están colocando la, el medicamento. Y cuando ya acaba el suero y toda la vaina pues... Si sí, el auxiliar no le desconecta a uno, porque uno debe descansar la, la vena, ahí le dejan a uno la aguja, pero no recuerdo cómo se llama eso, pero le desconectan y puede usted descansar y puede dormir en una forma en la noche, tranquila, sin que tenga que mostrarle esa manguerita y el ruido de ese aparato. Entonces se acababa el medicamento y tenía que uno siempre llamar al auxiliar y no llegaba. Pasaba de largo así con ese sonido y, y le tocaba a uno soportar ese ruido tan torturoso, que ya no estaba cumpliendo una función. Y ahí seguía. Entonces ahí se necesita la auxiliar en ese momento para que apoye, esté pasando el camino, hágame un favor, desconecteme el, el aparato y listo. Entonces eso eh, no, no, no se hacía, o, ojalá se, se pueda hacer. Eh, ahí hay una. bueno, ya le mencionaba lo de eh, también eh, cuando se llevan los alimentos, cuando recogen la basura de los carritos, la persona y el personal que tenía que trabajar o tiene que trabajar con eso. También le falta mucho profesionalismo, por decirlo así. No sé, porque una persona que debe estar administrando, controlando, el que coordina. El supervisor debe estar pendiente de eso. Que se le corrija a tiempo a las personas cuando el personal eh, operativo esté haciendo, por ejemplo, el que recoge las basuras, que el carrito no lo golpee. Para tapar, pum, golpee la tapa. El carro muchas veces son dejas de rueditas que son eh, de esas metálicas suenan por todos los lados a medida que va corriendo. Yo le decía ahí a la doctora de piso, doctora en de Sotrama, esos carritos debieran de cambiarle la rueda por una de caucho, porque así como está suenan y eso es traumático, están corriendo por todos lados y se escucha el ruido, las latas ¿sí? de todo ese material a veces desagustado, las tapas las golpeaban, en fin. Lo mismo que los alimentos cuando transportaban, eh, era algo también engorroso porque se movían las bandejas, se movían los elementos que muchas veces recogían ellos eh, para poder eh, recoger las cosas que, que habían allí. Pues no había como, como esa, esa delicadeza en, en poder eh, evitar esos ruidos tan molestos cuando se estaban transportando... Eh, estas cosas tan importantes como la basura, el carrito que lleva o recoge las sábanas también, muy torturosas que recogen para cambiarlo todo el otro día ya y las charlas que hacen también las aseadoras cuando por la mañana ya me ponen a charlar y pues muchas veces lo hacen de una manera dura cuando está silencioso en la noche eso es muy molesto eh, también, las camas que uno tiene, ahí me tocó en Bogotá, las camas, un qué muy técnico, muy lujoso, pero algunas de ellas no funcionaban para subir o bajar, ¿sí? porque tenía por allá un conector malo, un cable, y duré todo un día con una cama sin poderme bajar y subir, y tuvieron que pedir para poderla cambiar. Entonces, cosas como esas que no están en el momento oportuno, donde el personal de mantenimiento debe detenerlos. Y efectivamente me tocó hacer cambiar la cama. Me dice, ahorita cambio esta cama porque no, no se puede subir, no se puede bajar. Y yo aquí sufriendo de la nuca, de la espalda y en esas condiciones que estaba. Entonces, ahí es donde yo digo que le toca a uno pedir al personal que corresponda, al médico de turno o a, o a alguien para que le puedan cambiar las cosas o le puedan um, atender la petición. Bueno, en fin, todos estos detalles que he mencionado que sirvan para mejorar, que sirvan para atenderse oportunamente, que ojalá aquellas personas que vayan a ver este mensaje auxiliar y médico pues ayuden, ¿no? ayuden a, a mejorar y a elevar, elevar la prestación del servicio y la calidad del servicio de la clínica. Yo hablo de la falta de humanización, como lo dije en la primer video. Esa falta de humanización está también en esos detalles. Queremos todo lo mejor. Yo sé que no es difícil, pero se puede hacer. Pero estamos en todo el derecho de exigir, porque para eso nos están descontando, mes a mes, el servicio de salud y es mucho dinero lo que le entran a, a esas entidades para prestar un servicio. No entiendo por qué a estas alturas todavía seguimos eh, viendo las clínicas con una prestación de servicio de baja calidad. Entonces, que estos detalles sirvan reitero, para mejorar, para tomar acciones de verdad, porque yo pienso en los que vienen, no, no es lo que me pasó a mí, pienso posiblemente en algún amigo que le toque, un familiar, pero ellos también merecen el respeto, el mejor trato, igualmente que pienso en los futuros enfermeros médicos que vendrán, debemos tratar con calidad, con humanismo, al paciente que llega a la clínica, entonces eso es lo que quiero transmitir y dejar aquí en todos ustedes a través de este programa mi mensaje como segunda parte para entrar pues a que ustedes participen de su opiniones. concepto vuelvo y reitero, pues ahí dejo el debate abierto respetuosamente pues para que ustedes si coinciden en algo pues que comenten ahí abajo, comenten qué es lo que le pasó y también algunas cosas que de pronto resultarán que no haya mencionado porque así como me sucedió a mí de estos detalles pudo haberle sucedido a ustedes como paciente de atrás algo diferente pues que se mencionen, ¿no? porque eso hay que mencionarlo entonces yo decía para finalizar que al principio dije que tuve buena atención de un auxiliar que tuve que sacarle las palabras a ella para que me dijera porque ella estaba llegando a la clínica de una forma diferente a las que me había prestado el día anterior, que venía con simpatía, con sonrisa, con buen humor, y ese día venía como toda preocupada, angustiada, no se le veía la sonrisa, y tuve que decirle, bueno, ¿qué le pasó? Y yo, no, es que tuve un problema en mi casa, y me demoré en salir a, a, a, a coger el bus, y llegué tarde y me llamaron me pasaron eh, me hicieron llamado de atención entonces que me iban a me iban a, a poner en hoja de vida, en fin entonces yo veía que esa parte para mí pues fue preocupante porque cómo así que no se escuche de parte de la administración de la trabajadora social o que corresponda cuando un empleado con un trabajador de la parte de la clínica, un auxiliar que pase en la situación, que le tenga que pues advertir de una manera como tajante de X o Y circunstancia porque desconozco la parte eh, reglamentaria que han hecho ellos, pero yo me voy a esa la queja que dio la auxiliar donde preocupada se quedó y no hacía bien su trabajo. Por esa preocupación que tenía en la cabeza y por ese llamado de atención que le hicieron ahí en la clínica, porque lo mínimo que podía haber prestado a esa auxiliar era de la, bueno, venga, ¿qué le pasó? Tranquila, vaya, haga su trabajo, despreocupe, y después hablamos. Pero no, llegó y la remataron. Entonces, ¿quién recibe todas esas situaciones? El paciente. Entonces, me tocó a ella, eh, pues, escucharla despreocuparla y cambiarle de actitud para que estuviera bien pero eso no debe ser así entonces yo hago un llamado al, a la administración a los que administran la clínica que no hay que ser tan tajante a la hora de que una persona llegue tarde o tenga problemas No hay que escucharlo brindarles todo el apoyo porque seguramente ellos están allá por la necesidad porque necesitan el dinero para llevar a la casa a su familia en fin y no es que tenga que eh, pues amenazarlo por decirlo una palabra con palabras de que a la, la próxima vez la, la, la vamos a, a despedir que, a la, que le vamos a pasar en fin, porque son amenazas ¿no de verdad? una situación de esa que lo amenacen a un trabajador pues eso incomoda eso molesta, eso preocupa y eso conlleva a que la persona no se sienta bien en el, en el día Y cometa errores con el paciente Por la preocupación de pronto hizo algo mal con el paciente En entregarle un medicamento que no fuese O le aplica mala inyección, en fin, cualquier cosa de esas Bien, entonces muchas gracias a todos por eh, escuchar Espero sus opiniones y comentarios ahí abajito Si los tienen Y lo que quiero aportar en este programa es un conocimiento más con mis experiencias vividas y bueno gracias a Dios pido nuevamente y agradezco a todos los que han estado al lado mío contribuyendo siendo solidarios con lo que me pasó gracias a mi esposa, a mis hijos, reitero, a mis familiares a todos los que me aportaron a mí en, en la parte económica eh, amigos eh, parientes en fin a ellos muchas gracias por haberme ayudado a, a tener esas ganas de seguir adelante y bueno, Dios quiera que nos permita en esta segunda parte de mi recuperación que es hacer las terapias salir adelante. Así que muchas gracias y bendiciones a todos. Hasta pronto. Bueno, hoy 16 de diciembre del 2021 estamos aquí alrededor de las 4 y 30 de la tarde y ya próximo a salir de esta habitación 42 donde estuve por casi 15 días el tratamiento de el pie, el cálcamo entonces estamos dejando aquí una evidencia, una evidencia, un registro de cómo eh, es el lugar donde hemos estado, dice aquí la señora Cristina que por 17 días, bueno, 17, entonces, chao.